Hola a todos, yo soy Jairo y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo que es una receta que viene gracias a mi amiga Mery de Cocina para Todos que el otro día me ha regalado su libro y he decidido replicar una de sus recetas. La receta no es otra que rollos de jamón y queso, así que nada, ahora os enseñaré cómo se hace, ¿vale? Para realizar esta receta necesitamos los siguientes ingredientes. 4 rebanadas de pan de molde a poder ser sin corteza, 4 rodajas de jamón de york o jamón cocido, 4 rebanadas de queso, preferiblemente un queso que sea bueno para fundir, yo he elegido queso cheddar, un huevo, un poco de leche, una pizca de sal y algo de aceite de oliva virgen extra. El primer paso sería tomar la rebanada de pan y con un rodillo o bien con las manos lo vamos aplastando. Así, de esta manera para que se quede bien estiradete. Sobre la misma rebanada de pan colocamos una loncha de jamón york y otra de queso cheddar. Una vez lo tenemos puesto, vamos dándole vueltas, girándolo y ejerciendo una pequeña presión. Tal que así. Apretamos cada vez que le damos una vuelta y dejamos el rollo que así como se ve bueno como no podéis ver que Majo lo hace mejor que yo ahí está la prueba esa la he hecho yo esa ha hecho Majo así que nada Mary eh, tiene más mano mi niña que, que yo para la cocina pero bueno ahí está así el concepto es el siguiente cogemos presionamos y vamos girándolo poco a poco vamos presionando poco a poco vamos presionando poco a poco vamos presionando y queda un rollo bien hecho y no el churro que he hecho yo anteriormente <risa> Cogemos el huevo y lo preparamos. Lo echamos en un recipiente con una pizca de leche. Y lo batimos perfectamente. El siguiente paso sería rebozar el rollito en huevo. Preparamos una sartén con un chorrillo de aceite de oliva virgen extra y la ponemos a fuego, si acierto el fuego, que es un inútil, a fuego medio-alto. Una vez los tenemos ya rebozados bien, los ponemos en la sartén hasta que se vayan dorando un poco antes de sacarlos. Vamos haciendo que se vayan haciendo poco a poco. Bueno, y aunque no me han quedado igual que los de Mary, el resultado podéis verlo. Unos rollitos de jamón york y queso que están seguramente buenísimos, que ahora los probaré. No sé qué os parecerá al final la ejecución de la receta. Espero que os guste. Bueno, y llega el momento de la cata mmm mmm mmm buenísimo ¿eh? mm. una receta muy fácil voy a ir para la mano porque mm. está buenísimo y bueno bueno, si os ha gustado el vídeo id al canal de Meri que hoy como sabéis que siempre recomiendo un canal al final de todos mis vídeos, hoy le toca a Meri más que nada por darle las gracias por haberme regalado este librazo que os recomiendo que en cualquier librería podéis ir a comprarlo y disfrutarlo, porque tiene un montón de recetas y es súper divino el libro. Así que os recomiendo que vayáis. Y antes de acabar el vídeo, ya sabéis que estoy intentando llegar a los 500 suscriptores. Y cuando llegue, haré un sorteo. He prometido que en cada vídeo que suba, os diré que mm, sorteo haré en parte mm, lo, que, lo que iremos poniendo y demás. En el anterior vídeo, ya visteis que sorteaba un juego. Y en este, quiero enseñaros que también en el sorteo... Eh, Pondré un pulgar falso que tengo de mi época De no solo magia, que era para hacer algún concurso En el canal, pero bueno Al final se ha quedado colgado y quiero que En el, en el sorteo de mis 500 suscriptores pueda, Podáis tener Suerte y que os toque, así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy. si os ha gustado darle like y compartir Así que nada, y hasta suscribido. luego Eso, suscribidos Si pues no, no <risa> llega a 500 publicadores Hasta luego